Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy estaremos reaccionando A Lucas Castel Un video suyo de comprarte un turro Vamos a verlo No digo nada más. Hace tiempo que no le encontraba sentido a la vida Haga lo que haga, todo me parecía aburrido Intenté suicidarme, pero no pude Hasta que encontré la solución me compré un TURRO Cuando estoy aburrido, él me divierte Baila, Johnny Si tengo hambre, me cocina El punto junto de cosecha Si voy por la calle, me protege eh, amigo, todo se quemo. No, es lo nuestro Ah, está bien. Y muchas funciones más El turro, el personaje del turro de Lucas Castle? Era muy bueno, no sé por qué lo dejó de hacer estos videos que eran bastante de risa. Lo dejó de hacer, no sé, capaz que por algo me gustaría saber la respuesta. No me a así como contar la historia para que vos te dormás. De la torra que movía la gorra. Muy al baño. Te moviste un tiro, eh. Pero no olvides alimentarlo con su excremento. Si llama ahora, le obsequiaremos un chaleco. ¡Chaleco! Para cagarlo a tiros y volverlo a Como si esto fuera poco le obsequiaremos la Jenny. Jenny. Ah, yeah. Para que se reproduzca y tenga más. Que tu compra incluye campera, gorra, zapatilla sí. y soga para no extraviarlo. Y si llama, justo ahora le enviaremos un turro de lluvia, un turro de baní, un turro volador, un turro caneta, un turro parkour. No sé por qué dejó de hacer este video, está repito en las manos. Votaría que en este video él comente y diga por qué dejó de hacer el turro. No sé por qué dejó de hacer el turro. Y muchos más, llame ahora y obtenga su turro. La calidad de lo bueno. Ojalá les haya gustado el video y si quieres más videos de este tipo, te puedes suscribir al canal, porque están peor a los videos. Nos vemos en la próxima, cuídense, yo cascaste el bye. No, copyright eso. Copyright. Bueno, vamos a ver otro video más, a ver cuánto de, de grabación estamos. Dos no, minutos. Vamos a hacer diez minutos. Vamos a reaccionar a otro video. Comprate un duro, no. No, no, no. Comprate un cheto. Publicidad. Para que entiendan bien el video de hoy, les recomiendo que primero vean este que les está apareciendo por acá, si es que no lo vieron. Y nada, gracias por escuchar. Hola, mi nombre es Lucas y soy una de las personas que compró un turro. En un principio él me ayudaba y me hacía todo más... Fa Perdón por pausarlo, pero quería decir algo. Lucas Cátedra es un youtuber que admiro mucho. Es una persona bastante buena para grabar videos y esa edición nadie la trae. Es un juega germán, pero argentino sería para mí. Sigamos con el vídeo. Fácil, pero con el tiempo esos beneficios se convirtieron en problemas. Por ejemplo, antes cuando yo estaba aburrido siempre le pedía que baile, pero ahora no quiero bailar. O sea, no me da pelota en nada que le pida, es como que está creído o agrandado. ¡Bailá, Johnny, A mí no me da orden, amigo, yo hago lo que quiero. ¿Cómo que haces lo que querés? Si yo te compré, papá. Sí, amigo, gracias a mí el otro video se hizo conocido y ahora soy así como, como una estrella, soy como la, la pornostar. Y así con un montón de cosas, él antes me cocinaba, me hacía las compras y ahora no quiere hacer nada, es más, hay veces que me manda él a mí. Lo que para mí era lo más sutil es que me protegía de los robos, porque viste acá en Argentina, tenés que estar protegido. Pero ahora el hijo de puta, cuando salgo a la calle, le avisa a los amigos para que me roben. Qué lindo día para esperar al colectivo y que no te roben. Ves Jorge de me de robó a la gente que te robes pichoncito de alto, altito. <risa> Otra cosa que me rompe las pelotas ahora que me pintó más la movida de salir a bailar a boliches y todo eso es que cuando llego a la puerta del lugar no me dejan pasar. Hola, ¿todo bien? No, todo mal. Vos no pasas un carajo. ¿Por qué? ¿Vos viste cómo está vestido tu amigo? Sí, bueno, pero yo estoy vestido bien. ¡Ven por tu carajo, ¡No tomate Te dije. Y por último, una de las cosas que me jode bastante es que antes se lo pude usar como descartador, pero ahora en cambio te despierta a cualquier hora. Esperate... Drag copy, sí. Puta, pero la una de la mañana. Puta madre que lo parió. ¿No ¿Sabes tío la es? La una de la mañana. Pero, ¿sabes que yo tengo que laburar, ¡Tarado! ¿Qué te pasa? <risa> ah. Pero por suerte todo esto cambió Iba caminando por la calle re tranquilo Y me encontré con la persona que es totalmente lo opuesto a esta Sí sí, Un cheto ¿Él de onda se vino a casa porque plata tiene mucha y la no necesitaba Y La verdad me ayuda muchísimo y en todo Ahora por ejemplo me está aconsejando cómo vestirme ¿Qué decís que me ponga esta noche? O sea boludo, primero si me tenés que <risa> ir Voy a una joda acá en la casa de una amiga que lo organiza ella O sea la camisa blanca con un pantalón azul Porque la otra está re out O sea re out corto Otra cosa muy buena que está haciendo que la verdad me ahorra mucho tiempo Es elegirme las minas ¿Y qué onda? ¿Me terminaste de elegir la mina del Face? Si sí, gordo, acá te elegí un par Nah, bro, me estás cargando, ¿no? Tenía mil minas, me dejaste tres Si, sí, gordo, las otras eran ricas. grasa O sea, estas tienen country ¿Qué tienen qué? Country Perdonad, no te entiendo Country, ya. Yeah. Y también funciona despertador, pero mucho mejor que el otro Dale, gordo, levantate que hay que ir al huerco O sea, te llevo el audio. No quiero ¡Nooo! ¡Ah, boludo! Se levantaste, wake up, wake up! ¡Nooo! ¡Quiero! Oh. Pero llegó un momento que más me temía, echar de casa a Johnny. Eh, amigo, ¿entonces lo vas a elegir a él? ¿Y yo me tengo que ir? Eh, sí, porque él es mejor. Así que adelante, no te quiero más acá. Amigo, antes que me vaya quiero decirte algo. Sí, decime. Puede que yo no tenga Audi, ni iPhone, ni tampoco Country, ni Dollar Blue, pero eso no es importante porque es todo material. Puedes tener toda la cosa que quieras, pero hay algo que nunca vas a poder tener. ¿Qué cosa no voy a poder tener? Que yo la tengo más grande. <risa> que yo la tengo más grande. La arma. ¡No puede ser! ¡Lo mataste! No, le di más vida. Sí, obvio, amigo, que lo maté. y ahora te voy a matar a vos. ¡No, no, no! ¡Por favor, a mí no! ¿Por qué? Porque lo que hiciste en mi barrio se llama traición. Nos vimos en Disney. Baby. Por eso fue todo por hoy ¿Vieron que dicen que billetera mata a Bueno. La moraleja de este video es que si la tenés grande, matás cualquier billetera. Espero que les haya gustado el video y si quieren ver más de este tipo se pueden suscribir al canal así se enteran cuando subo video nuevo que ahora estoy subiendo video todos los viernes. Muchísimas gracias a todos los que me ayudan poniendo me gusta y sobre todo compartiendo el video que eso me hace dar a conocer un poquito más. Así más gente se ríe de esto y bueno, gracias de verdad, si ya somos un montón. Si quieren seguirme en Twitter, está en mi Twitter y en la descripción del video también está en mi Facebook. En el próximo video voy a responder las preguntas que ustedes me dan. Si, sí, a vos te estoy hablando, vos que estás sentado ahí mirándome o estás parado o no sé dónde estás. Eh, vos estás cagando en el baño. Eh, Haceme la pregunta. ¿Ah? Las preguntas me las tienen que hacer en Twitter con el hashtag CastelResponde. Así que no nos vemos a en a la próxima. Cuídense, yo soy Lucas Castel. Bye. ¡Ah! <risa> <risa> ¿Qué por tu carajo! tomate la arte, dije! <risa> <risa> ¡De vuelta! <risa> bueno. Bueno, hasta acá el video. Lo vemos. Si quieres que haga más reacciones a, a otros youtubers o videos de risa, déjame en los comentarios. Por cierto, Lucas Castel es un buen comediante para mí, como Misa Sinfonía. Así que los vemos, gatito.